¡Ricardito! ¿qué es lo que te pasa, Ricardo? ¿Eh? Ay, ay Dios mío. No, este muchacho. Atención, David, escúchame, David, que este muchacho nos está dilocando aquí abajo. ¿Eh? Señores, un regidor contra los policías. El primer tema que nosotros tenemos aquí. ¿Eh? Circula en las redes sociales el video de la reacción de David Medrano, alias Jabao, regidor de los Acarizos, cuando supuestamente iba a ser detenido por el mismo de la Policía Nacional. En el video se le escucha a Medrano con tono alterado y lenguaje inapropiado, advertirle a los agentes fuera del horario del toque de queda, no deben estar apresando a nadie, se desconocen las razones por las que iba a ser detenido el regidor. Vamos a ver desde el principio el video. <risa> ¡Mierda, coño! Son las 5 de la tarde, son las 5 Son las 5 de la tarde, las 5 Usted no puede coger a nadie Ahora Hasta las 4 de la tarde Es un regidor Es un regidor Pero si no me atleta Un atleta, usted lo va a meter ahí, coño Buena, coño, Demaino Está loco, el ratanazo, coño Irrepetuoso, mierda, ¿qué pasó? Después a las 5 de la tarde tú que le queda, no ahora Es una fuerte respeto Escúchame, ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame! no me a mí? su lo que pasa? Pero yo no hice nada. Yo vine a saludar a una persona como vino el otro día y se me hizo amigo. Hermano, te lo Yo voy ya. Pero no con esa maldita autoridad. Es que no es el toque de queda a las 5 de la tarde. A mí Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. Porque como este señor me dice a mí, cuando yo vengo aquí y yo voy a saludar a un no estoy y yo hablé con usted, usted me dijo que se vaya de ahí. me voy ahí. Si yo se lo falto, si tú no lo tienes. Si tú no te yo se lo falto a usted. Pero, varón, ¿qué pasó? ¿Pero usted ¿qué pasó? usted. Es que usted no está por encima de la ley. Usted no puede agarrar a nadie preso. Fuera el toque de izquierda. Coño. Fuera el toque de queda, usted no puede agarrar a nadie. Que pueda a cinco, a cuatro de las cinco, agarra a todo el mundo ahora. Ministro, ministro, vamos, vamos, vamos. Vamos, coño. No está loco, coño. Pero usted no tiene ningún derecho, coño. Ni ninguna facultad, usted coge una represa. Está loco, coño. Señores, miren el regidor Medrano alterado ahí, que dice que antes del toque de queda usted no puede estar eh, apresando personas. Mira. Está bien. Pero la, no, no va a defender a nadie. Pero la policía tiene derecho a usted a, a pedirle su identificación y mandarlo a parar. Si usted anda correcto, usted tiene que irse tranquilo. En Estados Unidos, nunca he ido, pero pienso ir ¿Me entiendes? A vacacionar, o a la madura, ¿sabes? Hoy de eso todavía no estamos en, en veremos. En Estados Unidos, me han dicho a mis amigos y familiares que cuando usted para cualquiera, o, o sea, lo para un policía, que usted comió una luz o algo, usted tiene que tener mucha cuenta con lo que le va a decir y en qué forma se lo va a decir. ¿Usted nunca ha visto una gente que salga ilesa faltándole respeto a, a un policía de Estados Unidos? Ni que, guau, que, que, le guacho este vaso, que tú eres que yo qué, guau, o empujándolo. ¿Por qué? Porque ellos no jalan eso de balde. Usted nunca, no, es que usted nunca, yo quiero que usted me enseñe a mí, Estados Unidos, que diga, no, policía le dio un tiro a un pie. ¿Usted nunca ha visto eso? Lo matan. Usted dice, porque la policía se respeta. No, al no, no, no, no, no. Alguien que me diga a mí si conoce una persona que lee, un policía de Estados Unidos le haya dado un tiro. No, si, si van a mediar con la eléctrica, te, te aquietan. Es decir, usted tiene que respetar la autoridad si usted anda con todos sus papeles. A mí me paran. Yo no enseño mi carne. ¿eh? No, eh, los papeles, véalo ahí. ¿Me entiendes? Tengo todo mi papel, le mire lo hay. Me estoy de pueblo, lo ahí. Una compra-venta, lo compré, verlo ahí. Claro, le falta una luz, pero no hay cuarto para ponerse la comandante. Si él decide llevarme, entonces yo me identifico, tenga usted una consideración conmigo, pero usted no puede alterarse poniéndoselo con un policía. Claro está que si el libre tránsito es hasta las 8 de la noche, usted no puede venir atrasarle la llegada a la gente a su casa, poniendo un retén. Porque entonces, aquí sucedió con un comandante. Si yo tengo un arma de fuego y tengo todos mis papeles, yo se lo estoy pasando todo, mire, usted no tiene que llevarme la arma de fuego, ni meterme en me presa de oh, yo estoy al día. Porque yo estoy al día. Mira, voy a hacer una anécdota. Una vez yo me estaba portando mal en el colegio. Como que estaba cansado, llegamos. De, mal. Sí, oye, como que uno llega ¿Cómo? cansado y ya lo mismo, que uno está en el primero en el segundo de bachiller, como que andaba enamorado y me dijo alguien, "Pero tú te pones loco porque tú quieres, porque simplemente tú tienes que, yo no copiaba, no estaba copiando ni nada." Simplemente tiene que hacer la clase y salirte de eso y el profesor te da banda. Y es una realidad. Si usted llega, usted puede ser necio y usted le pone atención al profesor. Y usted hizo todo su caso. El profesor nunca lo va a mirar. Aunque usted sea un necio, pero usted está haciendo su clase. Usted cumplió. ¿Usted entiende? No puede, Ah, tiene que no. Yo tengo todas mis clases aquí. Mírala. Es así. Entonces, la policía tiene que educar esas escuelas. Cómo que se dice cuando esos campamentos, cuando van a salir ahí. Eso centro, eduque el policía, eduque al policía para que eviten estos contratiempos que está pasando con la ciudadanía. Usted nunca puede ponerse a nivel de un ciudadano. Ese regidor ahí había que trancarlo. Claro, pues está faltando el respeto a todo el mundo ahí y usted no tiene la mascarilla ni nada ni usted el problema aquí es que ustedes no están eh, antes del toque de queda, que usted caiga la mascarilla y no la tiene. Entiende, Usted como profesional, porque a, a mí me ha pasado, usted tiene que mostrar su capacidad como gente. Ah, Jorge, lo han parado, yo he estado presente. Y nosotros nos decimos, no, no, hay trabajo. No, identifica, yo soy fulano, vengo de trabajo y ya. ¿Te han armado la boca a ellos? No. Es decir, que nosotros debemos poner en nuestra parte. Tú ves ahora, que el, más, más adelante vamos a hablar de eso, del toque de crédito horario. Que el Señor nos ampare a nosotros. Y ahora, ahora voy yo a, a comprar las cosas por, por garrafones ¿Sí? para cargar un, un espricito. Que Dios nos ampare. Debemos educar. Eh, debemos, no, Villalona quiere debemos, no, no, debemos de educarnos, debemos educarnos. Usted puede ponerse loco, usted puede ser un general. Y debemos, ahora, hay, hay policía, hay policía que se le va la mano también. Hay policía, claro, no, hay, hay mucho policía que se le va la mano. ¿Usted entiende, y eso debemos de entenderlo. Hay policía que se le va la mano con cualquier cosita, y usted se incomoda. Yo nunca he estado de acuerdo que usted tiene los papeles de su vehículo, sea motor y paso. Usted no puede caer preso porque usted lo tiene. ¿Qué usted me va a decir allí, amigo? Este? ¿Por qué usted me trajo? Usted no puede llevar a un ladrón que usted le diga que es un ladrón sin querellante. Y la gente a veces dice que la justicia no sirve, pero la, la justicia tiene parámetros. ¿Tú entiendes? Si yo llevo a Jorge... Si yo llevo a Jorge preso, es un ladrón allí en la fiscalía, La el fiscal me dice, y el que eres no hay, usted sabes para dónde iba? Para su casa. ¿Y si no en el que a la ciudad? Entonces hay una demanda que te ponen a esperar un año. <risa> é, esto de ahora, esto va a ser un caos para pa la fiscalía y el jugado de paz. Cuando agarren una gente. Hay jugado de paz, hay 20 y adelante, ponte ahí, 3 y 4 presos, esperando que salga. ¿eh? Y si le duele la cabeza, hay juez. ¿eh? ¿Eh? Me voy a la 2 y, y, y, y tú no estuviste a la 3 y media, presos al otro día.